Tenéis que saber que hay muy pocas cosas que me importen de verdad en esta vida. Mi ordenador. Mi dana. Mi ropita. Mis labios. Mis gorras. Mi flequillo. Mi anime. Y mis vlogs. Sip, sí, vengo a traer un poco de idiotez aquí en YouTube y ya sabes, esas ganas que tiene todo el mundo de pasárselo bien. Sí. Definitivamente esa soy yo. No os podéis ni imaginar lo nerviosa que estoy. Antes de ponernos nerviosos, vamos a presentarnos. Hello, my plan, soy y Me llamo Berta, tengo 16 años, aunque el otro día fui a la peluquería y me pusieron 25. Y vivo en Barcelona, que bueno, es un dato así extra, pero la gente dice de dónde viene y pues yo también lo digo. Pero yo de política nada, ¿sabes? Yo he nacido aquí, ya está, pero a mí no me habléis de eso porque no me gusta, no mola y ya está, ¿eh? O sea, eso. Para quien se pregunte, ¿por qué? A este vídeo es un casting para la central que bueno es un multi blog muy grande que si me conocéis a mí eh, seguro que los conoceréis a ellos bueno, lo primero es lo primero si todo el mundo lo ha hecho yo también puedo así que me voy a vender un poco no digamos que no, no es exactamente pero me voy a vender un poco, venga yo os doy, os saco de mi corazoncito mucha alegría y diversión, eso, eso, para empezar seguro. Y bueno, ve si queréis un poquito de frikismo mío, pues también, ¿no? Pero que ya está incluido en el pack, ¿sabes? O sea, no, no es de pagar más, ¿sabes? <ríe> me acabo de dejar un capítulo de Lía Medias Bueno, lo más importante creo yo es que me gusta hacer vídeos para que la gente se ría de mí porque la verdad es que sí, hago muchas tonterías en los vídeos. Esas veces que, que grabas un vídeo porque, no sé, dices, ay, voy a grabar un vídeo, tengo la cámara aquí, no hay nadie, tengo la casa para mi fiesta para ¡no! Vamos a grabar un vlog. Es un que, que grabas así, en un momento random, de, de mucha euforia, y después eh, lo ves, y dices... Creo que esto no lo puedo subir, porque es como que estaba así, tan mucha euforia, y te da vergüenza subirlo, porque haces tantas tonterías. En verdad, yo creo que tarda tanto para hacer los vídeos, porque mi flequillo se mueve, se mueve, es que ves, ves, se abre a cada rato... Y es que eso no mola nada, no mola, que no te abras flequillo de mierda, no te abras. Creo creo que ya no me tengo que enrollar más porque esto es un vídeo cortito y para decir qué quieres hacer y qué te gusta y cómo te llamas y no hace falta tanto. Así que ya de esto a Desahogada y a Pablo Vlogs que buenos vídeos tendrán que ver, ¿sabes? O sea que hay un montón de vídeos por ahí en el hashtag. Y os deseo suerte a todos y nada, hasta la próxima. Adiós. Don't blame it on moonlight. Don't blame it on good times. Blame it on the boogie. Oh. Hmm.